¿Quién comió mis galletas? Johnny. ¿Qué, Johnny? Johnny fui. ¿En serio? No, ¿Quién no. fue? Bueno, fue Lola. ¿Qué, Lola? Los ladrones. No <risa> estés de payasita. ¿Quién fue? Bueno, ya te digo. Fue Noemí. ¿No ¿Noemí? Noemí, problema. ¡Uy! Ay, no. Bueno, ya, ya te digo, pero no te enojes, no te enojes. ¿Quién? Fue Beto. ¿Tu primo? No, Beto a saber. Uy. Let's go.